La empresa semilla que empezó este proyecto fue Oniria, ¿no? que es la empresa que fundamos de realidad virtual hace un par de años. A eso se suman obviamente todas las, el grupo de empresas que yo represento de cierta manera ¿no? y que estoy involucrado, el estudio MUV que ya lleva varios años también trabajando en Transmedia y en tecnología alrededor de contar eh, contenido. Nuestros socios de Oniria se suman inmediatamente también de la empresa de Functional de Software. Y creo que con esa inercia grupal, Move Lab, Move, Onidia, eh, Functional, eh, Beer Fest, ¿no? eh, pudimos hacer tracción y distintas empresas privadas empezaron a sumar de manera inmediata. Sin, sin quemar mucho la experiencia de, de allá, eh, una experiencia estamos visualizando de colgar a la gente eh, y ponerles videos 360 aéreos. Con, con uno de nuestros partners, eh, simuladores de, de vibe que son muy divertidos, un shooter, un par de shooters este, con vibe entonces la, lo divertido del vibe es que te traquea eh, los dedos, entonces para la gente como yo que creció con videojuegos y que nos gustan eh, los juegos de acción, eh, es bien divertido estar en un simulador en donde de verdad tú tienes, tú tienes el control de hacia dónde estás viendo, qué estás haciendo, hacia, hacia dónde te llegan 360, entonces... Para mí fue un sueño hecho realidad probar esos dispositivos y hacer ahora contenido también es un sueño hecho realidad. Tenemos eh, universidad, eh, la UNAM eh, va a dar una charla, el departamento de, de, de realidad virtual ¿no? y de, de tecnologías de, de la UNAM va a dar una charla acerca de, de realidad virtual y un simulador que ellos tienen y otra universidad, la Universidad de Anáhuac, también está, va a estar dando un, un taller sobre motion capture eh, y cómo eso se integra también en distintas plataformas de realidad virtual. Claro. Pues toda la Biblia para que ustedes sepan qué hacer, qué no hacer, está en nuestra página web, en dónde comprar, qué, qué días, etcétera, etcétera, es vrfest.mx, vrfest Punto .mx, ahí está Facebook, ahí está Twitter, ahí está Preguntas Frecuentes, súper padre leerlas, eh, claro, muchas dudas, ahí está la venta de boletos para, la, para el día del Indie Rocks, los dos días, y el registro para la parte abierta y gratuita al público. Estamos pronosticando que el próximo año el festival va a ser muchísimo más grande que este año.